senador Mariano Recalde, impulsó un paquete de medidas para introducir mejoras en el mundo laboral. Entre ellas, un proyecto que busca reducir la jornada laboral. ¿Qué es lo que propone el senador Mariano Recalde? Un proyecto donde la jornada de trabajo tenga una duración de 48 a 36 horas semanales. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar una semana laboral de cuatro días, se trabajaría de lunes a jueves, y m, disminuir eh, las horas de trabajo. ¿Qué es lo que sostiene Mariano Recalde? Que con estas medidas se incrementa la productividad, se disminuyen los costos empresarios y los accidentes, y hay una mejor distribución eh, del empleo, así como una conciliación entre la vida personal y laboral. Así que para hablar de este tema, tengo el profundo honor, eh, yo digo, la actividad periodística tiene eh, esto, ...que permite que uno pueda hablar con personas eh, valiosas y en este caso, bueno, súper valiosa Está en línea la doctora Mariana Paulino Castro, es abogada laboralista... ...directora del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Loma de Zamora... ...y consejera del Consejo Superior del Colegio de Abogados de Loma de Zamora... ...miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires y su currículum sigue, síganla en redes sociales porque la verdad vale la pena eh, saber de ella y de sus actividades. Así que, eh, doctora Mariana Paulino Castro, bienvenida. Guillermina Rizzo la saluda. Guillermina, ¿cómo estás? Un placer, un gusto poder compartir este espacio con ustedes desde todos esos ámbitos que, que nombraste que son ámbitos de, de intercambio con colegas de la provincia con colegas del país siempre decimos que a veces llega una sola una sola campana a los medios ¿no? cuando escuchamos el listo de crisis, con cantidad de cosas que se a hablar y que a nosotros a veces eh, nos es inaccesible tener eh... hola Hola, hola. Sí. sí. Tra trabajamos en espacios eh, en donde trabajamos con colegas, pero es interesante también eh, encontrar estos espacios de diálogo en donde la comunidad esté al tanto un poco de los debates que tenemos nosotros, ¿no? Eh, que son ricos y, y que son interesantes. Doctora, le hago eh, una, una pregunta. En eh. 1929, cuando uno empieza a rastrear eh, un poco en la historia, fue en 1929 cuando Hipólito Urigoyen estableció por ley la jornada laboral de ocho horas en Argentina. Eh, eh. ¿Estamos en condiciones de eh, llevar adelante una reforma laboral como está proponiendo bueno, el senador Recalde y otros proyectos también que hay en diputados? En 1929, mira, y a ver si lo encuentro, porque hoy lo leía, cuando cuando propusieron la jornada de 8 horas, en ese momento ya había espacios que decían no es posible sostener una jornada de 8 horas, tiene que haber productividad plena en todo, en todo momento del día, la jornada va a, a, a ser eh para las empresas y sin embargo se pudo, se sí. pudo y se pudo hasta hoy. Eh, yo estoy plenamente de acuerdo con la propuesta que hace el doctor Recales. adelanto mi posición como para que como para que vayamos sabiendo porque el mundo está haciendo la, la OIT propone la reducción de la jornada eso en cuanto a, a ver que estamos en la tercera de la cuarta revolución industrial en donde la tecnología hoy salió un artículo estableciendo el preocupante pronóstico creo que fue en ámbito financiero bueno no me acuerdo cuál de los dos de, la inteligencia artificial pondrá en saque el 25% de los puestos de un trabajo en todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. Primero, en, en, en un trabajo que sea más sano para la salud del trabajador, ¿sí? con, con más óptimo la reducción de las jornadas a todo en otros países, como Finlandia o Noruega funciona perfectamente. Eh, no, no trajo ninguna crisis empresaria, no trajo ninguna crisis de empleo, y al contrario, mejoran las condiciones de, de trabajo de los trabajadores, y además se puede hacer una mejor distribución del trabajo, que de acá a 5 o 10 años, el faltante de trabajo, si bien se van a crear nuevos puestos de trabajo, la realidad es que vamos a tener que pensar en un, en, en un escenario en donde la población, el trabajo va a escasear más. Entonces tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿sí? qué hacemos con toda esta gente que tiene que tener sus medios de vida, y de sustento a través de un trabajo o sea, lo, lo mejor que hay que hacer es pensar anticipadamente cómo redistribuirlo eh, y eso en, en virtud también de, de tener una mejor salud de los trabajadores y haciéndolo obviamente sostenible para las empresas y en principio la reticencia va a estar como lo estuvo en su momento si lo encuentro, lo tengo entre mis papeles acá te lo mando como estuvo en su momento cuando se planteó la forma de Buenas tardes, doctora Jorge Gutiérrez la saluda. Yo le Un gusto. Le... Ay, termina la conozco hace <ríe> mucho. A vos, a vos te conozco. Bueno, nos estamos conociendo. El... Nos estamos conociendo. ¿Qué... Eh, porque hay varios proyectos presentados, no solo de Mariano Recalde. Sí. ¿Y qué se, cuál, qué tratamiento se le espera que vaya a recibir en la parte de las dos cámaras? Y esto es una incógnita hoy, la verdad que es una pregunta, si yo pudiera contestarte eso, estaría hoy hoy en, en, en Mónaco, en algún casino, no sabemos qué va a pasar con <risa> <bien>, pero... <risa> pero hay muchos proyectos, o sea, creo que el proyecto de Retalde viene un poco también a, a reforzar lo que es la progresividad en el, en el trabajo, en contrapartida de la movilidad argentina y de Zaragoza, el proyecto Martín Luzó, el Fondo Nacional de Justicia Laboral, que, que realmente para mí son normas regresivas, eh, que no van a incentivar el trabajo y que van en desmedro del sistema que tenemos. Porque además hablan, estas dos normas hablan de eh, poner una carga más de eh, aportes a las empresas, de contribuciones a las empresas que obviamente van a ser trasladadas a precio con lo cual van a van a generar inflación y van a y van a generar este, un empleo más precario del que tenemos hoy. Eh, eh, yo no no veo eh, la verdad de inconveniente en la implementación de, de Y estoy de acuerdo con la con la norma de Urbona Recalde eh, hacia ahí va el mundo. El tratamiento que va a tener la Cámara tiene que ver con cuestiones políticas que, que indudablemente hoy este, no podemos soslayar, todavía no tenemos ni candidatos a las elecciones de octubre, veremos cómo, cómo, qué, cuándo como Estado parlamentario, cómo lo votan y, y la verdad que, que no, no podría hoy aventurarme a ver un resultado. Ojalá salga, ojalá salga. Doctora, y la última, ¿usted cree que... Eh todo lo que pasó en pandemia, cómo tuvimos que trabajar en forma remota, eh, sí. cómo algunos siguieron eh, sosteniendo el sí. modelo híbrido, en, sí. ¿en un punto empuja también a este cambio? Porque se comprueba que, a ver, se pueden hacer cosas que antes uno decía Por esto supuesto. no se puede hacer, se comprobó que se pueden hacer y muy bien y mejor. Por supuesto. Eh, sí. En un punto, ¿esto impacta en... ¿En qué este debate se empiece a llevar a cabo? Yo creo que este debate a las empresas sí no le molesta, porque eh, desde el punto de vista empresario, bien, al principio, como, como todo cambio, genera resistencia y termina, Desde el punto de vista empresario, en principio había cierta resistencia, pero hoy ven que mejora la productividad, porque lo, los trabajadores tienen un mejor clima laboral y además ac acortan gastos de gastos que tiene la empresa, claro. cosa que tiene que resolverse con la regulación de la ley de teletrabajo que derivó mucho a los convenios colectivos de trabajo y que hoy, estamos en la vía sindical, estamos trabajando en esto, en ver cómo implementamos la ley de teletrabajo para que el trabajador que se quede en su casa no pare con todos los costos que implica, que implica su engancha, su luz, no viaja, pero también al trabajador le sirve ese, ese trabajo libre. Entonces, eh, la norma, o sea, yo siempre tengo tengo un punto de vista, la norma tiene que respetar las realidades, y la realidad es que el trabajo híbrido está y llegó para quedarse. Eh, entonces, eh, creo que, que las empresas, el mercado, los trabajadores, la sociedad va a tener que adaptarse Bien. Y la reducción de la jornada laboral va en el mismo sentido. O sea, va a haber, y está probado en, en, en los países donde se implementa una mayor productividad, no subieron los costos este, laborales eh, y hay una mejor distribución del trabajo. Entonces, lo que pasa es que hay una comunicación y acá, bueno, yo, yo no lo digo desde el lado eh, político, esto lo quiero aclarar, y eh, terminamos me conoce, lo digo desde el lado sí. profesional, sino lo digo desde una postura eh, filosófica, ¿no? Eh, entiendo eh, que el ser humano tiene que aprender a desarrollarse cada vez eh, mejor. Y entre ellos, los que se en tutela, que son los trabajadores. Eh, hay toda una demonización del de, de derecho laboral, de los abogados, laboralistas, del trabajador, pero que si vas a los números, es absolutamente eh, inventado, eh, o, o, o un, un, ver, un verdadero relato. Porque claro. la realidad es que, o digamos, hablaron el otro día... Eh, Rodríguez Larreta hablaba de la industria del es ¿no? ¿cierto? Tenemos un 40% de, de empleo más, deficientemente representado O de desempleo. Son 7 millones de trabajadores que se encuentran eh, trabajando en negro. y Sin embargo, la FIP 100 recibe 100.000 telegramas al año por incumplimiento a la registración laboral. Entonces, ¿dónde está la industria del juicio cuando siete, hay 7 millones de afectados y 100.000 que reclaman? Claro. hablan de la industria del juicio, por ejemplo, de los accidentes de trabajo. Ya hoy se cae una columna en donde de la mitad de la medianera, mitad de la medianera de una hora para adentro, mitad de la medianera de la hora para afuera. Mata un peatón y mata a un trabajador de lado adentro. El peatón tiene un resarcimiento pleno, el trabajador entra a la ley de riesgos de trabajo, en donde termina prácticamente a la debida administración de un a la baja. Claro. Sí, sí. Pero sí. lo que digo es que hay que abrirse, a los, perdón, abrirse a los debates y, y mirar y mirar los números y mirar hacia afuera. Nosotros siempre decimos que el dato sí. mata el relato, ¿no? En periodismo. Y el dato por eso. Por eso. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, yo la tengo que despedir, doctor. Es un placer y tenemos bueno, para hablar. Largo y. Exactamente. De lo como hay para hablar largo y tendido, eh, tengo el placer de, bueno, algo ya le había comentado hoy a Jorge cuando hacíamos la preproducción. Vamos a tener un, un punto jurídico con todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, con, con todo el asesoramiento que a veces la gente necesita. Así que muy bienvenida. No, por favor, a vos y Termina, siempre un placer el encuentro con vos. sos pues una inmensa trabajadora. Yo también, así como vos me seguís en redes, yo sigo tu trabajo hace mucho tiempo y lo sabés, así que para mí fue un placer y un honor no, no, que me has convocado. ¿eh? Así que a tu disposición para cuando necesites. Gracias, Mariana. Hasta pronto. No, por favor, hasta pronto. Era la doctora Mariana Paulino Castro.